En estas tres distintas fases, que como ya les mencioné, es la evaporación, la condensación y la precipitación, van a haber diferentes efectos y afectaciones que nosotros como especie estamos creando y generando distintos cambios. Uno de esos es utilizando productos como los fertilizantes, eh, distintos abonos artificiales o inclusive abonos naturales que estamos abusando de ellos estamos afectando de distintas maneras el ciclo de agua ¿por qué? porque cuando todos estos contaminantes o estos nutrientes o estas sustancias llegan al agua van a completar el ciclo y todos los eh, compuestos que incorporemos en los cuerpos de agua van a terminar dentro del ciclo hasta muy probablemente llegar a las nubes, caer en la lluvia, lluvia y después terminar siendo consumidos por los distintos organismos como plantas, animales o humanos. Así que ese es uno de los problemas actuales que estamos eh, tratando de concientizar para que la gente no bote sustancias eh, como aceites o médicas a través del de acueducto o los sistemas que tengamos en la casa. Por este modo hay diferentes eh, basuras y canecas que podrán encontrar en sus veredas o en las ciudades más cercanas que encuentren, donde están destinadas para pilas, eh, para basura. Y por este motivo también es que se hacen diferentes jornadas de reciclaje. Esto es porque la única manera en que podemos mantener limpios y cuidados estos ecosistemas acuáticos es a través de las conductas que tengamos en nuestra casa y las que les exijamos a las grandes empresas y compañías que eh, mantengan alrededor de sus políticas. Eh, por este motivo es que queremos recordarles que el uso y cuidado del agua depende muchísimo de cuál sea el eh, cuidado que se tenga de los ecosistemas que tenemos, ya sea nacionalmente o internacionalmente. De nosotros depende el cuidado, el ahorro y el mantenimiento del agua que consumimos y esta agua también la estamos compartiendo con el resto de organismos que viven con nosotros en este planeta.